Hola, muy buenas al canal de Tecnologeando.com Bueno, pues voy a estar empezando una serie de vídeos para todos aquellos que empiezan en el mundo de las criptomonedas y no cometan los mismos errores que yo cometí al principio. Así que vamos a empezar desde lo más básico que es cómo comprar nuestras primeras criptomonedas, cómo operar en plataformas y el farming o DeFi y los riesgos que conlleva entrar en estas plataformas. Así que vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí cara a la pantalla. Como veis, yo estoy en la plataforma Binance, que es la que normalmente yo utilizo y una de las más conocidas. Que dejaré el link en la descripción para los que no tenéis la, la cuenta aún creada, ya que tenéis un tanto por ciento de comisiones, bueno, un tanto por ciento de descuento en las comisiones a la hora de operar dentro de ella. Así que vamos a empezar, de, como he dicho, en lo más básico, que es cómo comprar nuestras primeras criptomonedas. Nos iríamos aquí a la billetera, visión general, a depositar. Nos preguntará y elegiremos depósito fiat. Yo ya tengo como ejemplo unos euros metidos, pero en principio se puede utilizar de varias maneras. Podéis meterlos directamente con la tarjeta bancaria, que es la más simple, pero nos cobran un 1,8% de comisión. Yo normalmente utilizo la transferencia bancaria, que no tiene comisión... Y eh, bueno, es un poco más confuso a la hora de, de hacer la, transac la transacción, ya que tenemos que ir a nuestra cuenta del banco y pues hacer una transferencia con el concepto y demás que nos están nos comentan aquí en, en los detalles, pero no tenemos comisión. Anteriormente tardamos unos tres días en llegar, uh, últimamente a mí me llega en un par de horas, lo tengo, lo tengo dentro de, de la cuenta de Binance. Así que sería hacer el proceso que pondríamos aquí la cantidad, por ejemplo, 100 euros vale, y le daríamos a continuar aquí, bueno, esto lo pasaré porque son mis datos personales y no quiero que se vean y, ¿veis? aquí ya sería el destinatario la cuenta a la que vamos a pasar el dinero y el código de referencia que lo dejaríamos en el concepto de la transferencia, en algunos bancos pues nos piden información adicional como puede ser el BIC el nombre del banco y eh, la dirección bancaria así que Haríamos esto desde la cuenta de nuestro banco Lo enviaríamos a estos datos que tenemos aquí Y en un par de horas como máximo Tendríamos el saldo metido en, en Binance Así que una vez esto Nos iremos a Vi... Visión general de la billetera Yo ya tengo ejemplo Había metido unos treinta y pico euros Aquí para, que, para no perder el tiempo Y que lo podáis ver Así que Vamos a ir, y lo más fácil sería ir a todo, convertir. Aquí elegiríamos los euros, que es lo que tenemos metido. Y, por ejemplo, yo lo quiero pasar o a Bitcoin o a USDT, ¿vale? Yo lo voy a pasar a USDT porque así es la moneda stable que siempre simula el valor del dólar. Ya luego elegiré a la criptomoneda que más me convenga hacer la, el trading o, o adquirir esa criptomoneda. En este caso voy a poner... Bueno, se puede poner directamente máximo y previsualizaremos la conversión. Si estamos conformes en hacer la conversión, le daríamos a convertir. Y así de sencillo es hacer un, una compra de criptomonedas. A partir de aquí, cada uno puede comprar la criptomoneda que quiera siempre haciendo su propia investigación. Así que, como dicen en inglés, Dior, do your own research. Yo siempre digo que Id con cuidado, no compréis cualquier criptomoneda que os digan eh, cualquiera por ahí. Y por supuesto, yo no soy un asesor financiero, yo simplemente quiero mostraros cómo operar dentro de este mundo y dar facilidad a, a, a que la gente lo conozca. Estad atentos para próximos vídeos que voy a estar subiendo contenido, pues, de, como he dicho, de cómo operar con plataformas yield Farming y DeFi los riesgos que conlleva, conceptos básicos que a veces no quedan muy claros. También estoy abierto a sugerencias, así que si tenéis alguna duda o tenéis alguna sugerencia de algún vídeo que pueda hacer, dejadmelo en la caja de los comentarios que estaré dispuesto y encantado de hacer vídeos para ayudaros a todos vosotros. Hasta aquí el vídeo de hoy que hemos visto cómo adquirir nuestras primeras criptomonedas y en el próximo vídeo veremos cómo pasar estas criptomonedas a la blockchain descentralizada de Binance Smart Chain. Así que estad atentos a los próximos vídeos. ¡Hasta luego!